Tu computadora, mi amor? Por favor. Ahora voy a empezar a hacer la transmisión en Facebook. Uh -huh. okay. Por favor, todas con el micrófono en silencio. Patito, si tú lo ¿tú sí lo puedes poner. Perfecto. Pongan changuitos que funcionen. Okay. ¿Quieres transmitir tu evento? Conectarte al evento. Ah, en el evento no, ¿verdad, Pali? En la página. Sí, en la página, pero me dice: conecta el video en vivo a tu evento para que las personas puedan verlo en el evento sí. y en tu sí. página. Lo pongo, sí, ¿verdad? pues sí. Uh -huh. Ahí va. Ok. okay. listas, vamos a empezar, a ver, te este lo tengo, te lo tengo que preguntar, edición profesionales de la salud, perfecto, con, con R, ay ya no puse eso, bueno ya. ya, después lo editamos, sí, está ajustándose y ya vamos a entrar, ahorita van a escuchar que ya vamos a estar en vivo, ya estamos en vivo, ya me apareció, muy bien, Estamos en vivo, en un par de minutitos comenzamos. A ver si me aparece acá en la página. Bueno, en el Zoom dice que ya estamos en vivo, ahora te digo si, si en la página me aparece ya el vivo. Sí, ya estamos en vivo también en la página. Por si quieren en este momento compartir, chicas, pueden hacerlo. Comenzamos en un minuto. Muchas gracias a todos los que se están conectando con nosotros. El día de hoy es, te lo tengo que preguntar, edición especial, profesionales de la salud con una enfermedad rara. Gracias, comenzamos en un minuto. Y ahora sí, son las siete y media de la noche del día 23 de octubre del 2020. Hoy conmemoramos el Día del Médico. Muchas felicidades a todos los médicos en su día, sobre todo a las que tenemos aquí hoy eh, representando. <ríe> y bueno, en realidad a todos los profesionales de la salud que están hoy, resulta ser que este grupo se conformó de puras mujeres. Si bien la invitación fue abierta a, a todos, resultó que, que el grupo fue conformado solo por mujeres, así que... La dinámica va a estar muy femenina, ya lo verán. Eh, nos da muchísimo gusto que nos estén viendo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar en vivo con nosotros. Ya saben que pueden mandar sus preguntas y vamos a estarlas contestando por allí. Y bueno, te lo tengo que preguntar. Es un programa de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras en el que nos enfocamos a saber qué sucede alrededor del paciente, ¿Qué, qué pasa con los cuidadores, con las mamás, con las familias, con los hermanos, con los profesionales de la salud que están alrededor. Pero resulta que esta edición es como mucho más especial porque tiene como esta girivilla extra de que estos profesionales de la salud, o más bien estas profesionales de la salud, tienen además una enfermedad rara. Entonces, pueden vivir el punto de vista desde ambos extremos, y eso nos va a dar la posibilidad de conocer eh, pues un, un, una apreciación muy diferente de, de esta situación. Y bueno, me permito el día de hoy presentarles a nuestras invitadas estrella. En primer lugar tenemos a la doctora Sandra Nieto, la Sandra tenemos también a la psicóloga Edith Godina, tenemos a, a Dulce, que es... Ay, Dulce, lamentablemente se quería conectar y tuvimos unos problemas técnicos, pero Dulce es enfermera y también estaba súper emocionada de estar. Tenemos a Majo, que es psicóloga. Tenemos a x que es estudiante de psicología. Tenemos a Patti, que es psicóloga. Tenemos a Cindy, que es odontóloga, es dentista. Tenemos a Carla, que es médico cirujano, y tenemos a Valkiria, que es nutrióloga y muchas cosas más. <ríe> y bueno, eh, pues a lo que nos truje. así que vamos con la primerísima pregunta. Ya saben que quien quiera contestarme levanta la mano o la mano virtual. Y la primera pregunta es, ¿por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas? Y manitas levantadas, muy bien. Edith, comenzamos contigo. Eh, Tienes tu micrófono apagado. Edith, de ahí Carla, Manco y Sandra. Sí. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Yo estudié psicología porque primero fue un impulso de mi mamá. Yo quería, cuando terminé la secundaria, quería ser decoradora de interiores. Y mi mamá me dijo, estudia la preparatoria. Así vas a estar más preparada. Y si sigue, te sigue gustando decoración de interiores, pues sigues estudiando decoración de interiores, pero estás más preparada con la preparatoria. Qué bueno que me dijo mi mamá eso, porque hubiera sido un fracaso escolar y profesional como decoradora de interiores. Entonces, cuando entré a la escuela, me, a la preparatoria, me empezaron a dar diferentes materias de, en cuanto a filosofía, biología, este, psicología, y me empecé a involucrar y fue una de las razones por las que estudié psicología. A mí me gustaba mucho la parte de la psicofisiología, la psicopatología. Entonces, por eso decidí estudiar y dedicarme a, a esta carrera, ¿no? Oye, Edith, ¿y tú ya tenías tu diagnóstico cuando, cuando decidiste tu carrera? No, mi okay. diagnóstico lo tengo de hace ocho años. Ok, muchas gracias, Edith. Eh, continuamos contigo, Majo. Estás silenciada. Eso. ¿Ya? Sí. Este, pues a mí, yo desde pequeña a mí siempre me llamaba mucho la atención lo que fueron las ciencias de la salud. De hecho, de principio yo quería ser este médico, a mí me gustaba mucho, pues siempre me gustaba la medicina, pero pues lo típico, ¿no? Dicen, son muchos años, luego especialidades y bla, bla, bla, ¿no? Después, como que a mí siempre se me ha dado mucho a, a este, ayudar a los demás. Entonces dije, bueno, pues psicología, siempre me llamaba mucho la atención, psicología, psicología. Incluso primero quería ser este, psiquiatra, pero luego por lo mismo de la medicina dije, no, pues mejor psicología. Yo creo que para mí, para mí es un poco más relax la psicología y en realidad no sabes ni a lo que te metes. La psicología es algo muy pesado, la verdad. Una gran carrera, muy bonita diría yo. Sí, sí la verdad. Carla, cuéntanos. Fíjense que cuando estaba pequeña, mi mamá contaba que todos mis juegos eran... ¿Y te fijaste que al muñequito tal le arrancaron un brazo y se le salió la sangre y la verdad? Y así, así eran mis juegos. Y no sé ni cómo terminé en la preparatoria, en, iba a ser contadora o administración, una cosa de esas. Pero en el trabajo de investigación final me toca un tema... Relacionado a las, a las ciencias de la zona, porque no sé, en el cual tuve la oportunidad de entrar a ver un parto. Y ahí fue la K-12. Wow. Yo, yo salí fascinada, yo salí con. Me faltaban como tres meses para terminar la prepa. Estaba incluso inscrita prácticamente en, en, en la universidad, en, en administración. Y hablo con mis papás y dije: ¿Sabes qué? No quiero. ¿Cómo que no quieres? pues no, no quiero, eh, no me veo haciendo eso toda la vida. Pero era un, una fascinación por haber visto el, el parto y todo el hospital. O sea, nunca lo ves como estando afuera. Es, es un área de miedo, es un área de angustia, etc. Pero cuando estás adentro y estás ayudando a, a la persona y ese tipo de cosas, en este caso ayudar a nacer un bebé, para mí fue fascinante y, y la verdad es que no me he arrepentido ni un segundo. La la un... Sí. Muchas gracias, Carla. Eh, Sandra, por favor. Eh, Estas gracias. Igualmente desde pequeña siempre me incliné por la medicina. Y de hecho, pues como vivía, la casa de mis papás está muy cerca de la Cruz Roja, entonces desde muy pequeña tuve cursos de primeros auxilios y me encargaba de inyectar a, a los niños, y, y siendo yo una adolescente. Sin embargo, el hecho de que me motivó a estudiar hematología fue precisamente en la crisis más severa que tuve, la primera crisis severa que tuve de angiodema hereditario. Estaba yo en el quinto año de medicina y en el área donde estaba hospitalizada, eh, recuerdo muy bien que cuando llegué, eh, pues yo llegué con una tracheostomía y los comentarios eh, de, de mis compañeras de cuarto, porque me habían hospitalizado en el Seguro Social, era de que me dijeron, ay, mira, esta muchachita llegó y se va a morir. Y se me quedó muy grabado. Entonces conviví con, con las otras este, compañeras de cuarto, éramos... Eh, Tres en la habitación y todas con enfermedades raras, pues, con otras tres compañeras. Una tenía porfiria, eh, otra tenía un, pues, de anemia plástica y otra, un, un, otra enfermedad rara a nivel cardíaco. Y la que se murió fue precisamente la de anemia plástica. Entonces eso sí me marcó muchísimo y... En primer lugar, porque no sabía lo que decía esa anemia, pero aplástica, bueno, pues también no es muy común. Y me puse a investigar y en la región lagunera en ese momento, pues había muchos casos de, de anemia plástica y muchos de ellos este, estaban relacionados con las fumigaciones aéreas, con, con los venenos, que, los insecticidas que, que aplicaban. ¿no? Y, y dije, tengo que estudiarlo. Y por eso me, dice, me decidí por estudiar hematología y pediatría fue cuando al terminar mi servicio social, bueno, ahí dije, son los niños muy vulnerables. Eh, ellos únicamente expresan y uno tiene que interpretar qué es lo que me están tratando de decir. Entonces dije, tengo que hacer pediatría y fue por eso que me decidí a hacer hematología pediátrica. Qué bonito. De tal manera que, que sí está muy interrelacionado tu propio diagnóstico y tu historia de vida con, con lo que te dedicas, ¿cierto? Sin querer, realmente la enfermedad que tengo está muy relacionada con hematología. Claro. Afortunadamente no la ve el hematólogo, la ve el inmunólogo, porque está en, la, en una línea en que la puede ver el inmunólogo o el hematólogo, pero sin querer estudié precisamente de mi propia enfermedad y eso me ha ayudado mucho para hacer varias investigaciones acerca de la misma. Claro, muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más que quiera contestar? Eh, Patti. Gracias. Pues yo cuando entré a la universidad, pues era como que nos preguntaban los maestros, bueno, ¿y por qué estudiaste psicología? ¿No? ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Entonces, eh, siempre fue como el mismo... La mayoría de los compañeros en general contestaban es que a mí me gusta ayudar a otros y yo te llegué con la idea de que me gustaba ayudar a otros, pero en el proceso me di cuenta que elegí psicología por ayudarme a mí misma, entonces fue como descubrir, eh, yo traía como arrastrando muchas, pues muchas, muchas cosas de por lo mismo de mi condición y entonces la psicología me abrió el panorama de, de lo que yo era y de lo que representaba y todo esto, y entonces eh, pues me di cuenta que había estudiado psicología pues justo por, por ayudarme a mí misma, y en el mismo proceso me di cuenta que realmente puedo ayudar, ayudar a otros, pero desde otra posición, no desde el ser empática, el, el saber qué es vivir el día a día con, con una condición, entonces todo eso me ayudó pues muchísimo, ahorita pues bueno, la verdad es que pues, personalmente me ha, me ha hecho crecer profesionalmente también y también pues la satisfacción de poder ayudar a otros. Perfecto, muchísimas gracias, Patti. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? ¿De ¿Por qué decidieron o por qué justo están estudiando lo que estudiaron? Porque tenemos también una estudiante por acá. <ríe> Cindy, por favor. Pues um, mi forma de elegir la carrera de odontología fue un tanto peculiar, porque yo al inicio quería estudiar Derecho, al igual como lo hizo mi hermano, porque pues uh, más que nada porque mis papás me decían mucho de que eres, eres muy buena legadora, nadie te gana, te sobra perico, y yo, ¡Ah, <risa> Pero dije, no, una vez, pero no me sentí muy segura, no me sentí muy segura, entonces um, tengo una tía que se dedica a la odontología, Precisamente en el último semestre de la preparatoria, yo estuve como asistente ayudándole lo básico, la ¿no? el instrumental, um, agendar citas, etcétera. Y yo veía a ella cómo se organizaba con su agenda. No me cites este día, este día no voy a venir, estas horas por favor no me cites, cámbiéndonos. Pues la libertad con la que ella movía su trabajo, el control en el que ella manejaba su, su carrera, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Yo sin saber qué tanto me iba a gustar la odontología. Y dije, pues me voy a meter a la odontología porque ya um, derecho a mí ya no me pareció tan atractivo porque aparte de estar metida en tantos problemas ajenos como que ya no, no, me, no me llamó más la atención. Me metí a odontología y sí le fui agarrando cierto gusto y más porque veía que tenía habilidades para la odontología. Y pues sí, así fue como yo decidí estudiar odontología. Curiosamente, nada que ver con mi condición, nada. Así como que me gustaría para ayudar, no. A pesar de que muchísimos, por muchísimos años me tocó ser paciente, tanto como, como dentista, y pues en el hospital nunca jamás lo pensé así como para tratar pacientes con condiciones especiales. No, en realidad, más bien fue como para tener una libertad dentro de mi carrera. Eso, perfecto Es como yo fui a dar con la odontología, que afortunadamente me agradó mucho, la verdad sí le agarré mucho cariño. Muchas gracias, Cindy. Sí, y es importante conocer el punto de vista, distintos puntos de vista, no porque sí hay quienes como que lo llevan muchísimo la carrera, Basado en su historia de vida, y otros que no necesariamente, que su historia de vida es una cosa y, y su profesión es otra, muy distinta. Eh, Ixion, ¿querías contestar? ¿No? ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Eh, Valkyria, perdón. Y luego, ¿quién me levanta la mano? Carla. Hola, pues yo estoy estudiando la licenciatura en nutrición y siempre. Específicamente porque quiero, a través de ella, aprender más cosas y poder darle forma a una investigación que tengo muchos años haciendo acerca de, de cómo los alimentos inciden en diferentes padecimientos y en diferentes manifestaciones de crisis en enfermedades raras. Yo tengo pandisautonomía y entonces... Con, tengo muchos compañeros de, de condiciones disautonómicas y observo mucho y hago estadísticas acerca de cómo la alimentación puede influir. Y eso fue mi motor para estar en la licenciatura ahora. Mm. Claro. Muchas gracias, valquiria Carla, ¿querías comentar algo más? Sí. Eh, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar medicina todavía no tenía los diagnósticos, ninguno de ellos. Mm. Eh, de hecho, durante la carrera, más o menos en el internado, es cuando, cuando empiezo a sentirme mal. Pero prácticamente no le tomas, o sea, siempre ves, el médico ve las cosas desde afuera, no te ves como paciente, de hecho es como difícil ser paciente cuando eres médico. Aunque podría pensar que es lo contrario. El punto es que eh, cuando a mí me diagnostican, yo eh, tenía tres años y medio más o menos de haber tenido mi hijo y durante esos tres años y medio es cuando yo tengo las manifestaciones porque aparentemente el lupus empezó a partir del, del embarazo o del parto finalmente el eh, después de que tengo el primer diagnóstico que es lupus eritematoso sistémico vienen un montón como en cadenita y yo, yo lo que notaba mucho en los pacientes eh, que teníamos, vaya, en común, como ejemplo, la disautonomía, también tengo disautonomía o tengo un síndrome de danlos entonces yo veía eh, que la medicina literalmente alópata no era suficiente, ¿sabes? Como que había, había que atenderse del lado psicológico para mejorar y había que atenderse a lo mejor se va a escuchar romántico, pero a lo mejor los, los, los rencores pasados y cositas de esas. Entonces, a partir de que yo, yo salgo de la escuela, yo incluso entré a, a, a la especialidad, eh, desgraciadamente entré en enero a la especialidad de, de pediatría y al poquito tiempo tengo una super hiper mega crisis de lupus y voy para afuera. Entonces. A partir de ese momento yo empiezo a ver otras alternativas como la biopsicoterapia, eh, como, eh, no sé, incluso también entré un poquito a nutrición, tras diplomado. El chiste es que te tienes que apoyar tú también como paciente en, en muchísimos aspectos, pero a la vez eh, poder apoyar a tus pacientes, ¿sabes? No, claro. nada, no no puedes enfocarte nada más en, sí, tomas la pastilla, sí, te vamos a meter a terapia biológica, sí, vamos a hacer X o Y. Tienes que atender un montón de cosas externas y, y a lo mejor eso te hace mucho más empático, ¿no? Cuando tienes claro. un paciente. Sabes que sí, yo te voy a dar la pastilla, pero necesitas también atenderte esto y esto y esto y esto. ¿no? Muchas gracias, Carla. Eh, vamos con nuestra siguiente pregunta. Que es un poquito, ya, ya la contestó Carla, pero también para las demás. ¿Será que tu enfermedad rara limita de alguna manera tu trabajo? ¿Tu condición o tu enfermedad rara limita de alguna manera tu trabajo? Eh, Manitas levantadas. Sandra, por favor. ¿Limita o imita? Limita con L. Sí, sí limita muchísimo. De hecho, no soy la única que, que a veces tiene que ocultar la enfermedad. Bueno, ahorita afortunadamente yo no, puesto que no, eh, cuando estaba sin pediatría tenía que hacer yo un servicio social en campo eh, de unos meses, una pasantía. Y fue precisamente cuando en ese tiempo mi médico tratante me dijo que yo no podía estar eh, retirada de un hospital de tercer nivel. Porque si presentaba una crisis, tenía que acudir inmediatamente. Entonces, ahí eh, sí les dije qué enfermedad tenía y quedó asentado en mi expediente. Y eso me ayudó muchísimo porque ya cuando terminé la, la subespecialidad, entonces me, me ofrecen trabajo y ahí mismo, este, años después, empecé a tener crisis muy severas. Y querían como en cierta forma limitarme y me decía es que lo ocultaste, dije yo nunca oculté que tenía la enfermedad, está en mi expediente puesto que ahí mismo había hecho la residencia y, este, y ya no me pudieron hacer nada, pero generalmente como es una enfermedad que da tantas manifestaciones y que se confunde con muchísimas enfermedades y que te catalogan como que eres hipocondriaca, paciente psiquiátrica, etcétera, porque se confunde con muchas enfermedades. Entonces, y, y que muchas de, de esas crisis ameritan eh, licencias médicas, donde te tienes que ausentar de tu trabajo, entonces se crean los conflictos con tu compañía de trabajo. Con claro. tus mismos compañeros, inclusive de la residencia médica, porque piensan que te estás haciendo y que todo lo haces porque no quieres trabajar. Pero es precisamente la crisis que estás teniendo y que puede ser en una de esas este, llevarte inclusive a la muerte. Y esta se presenta en minutos o te puede dar tiempo para llegar a, a la atención y, y salvar tu vida, ¿no? Pero tú no lo sabes, es totalmente impredecible. Entonces, sí me limitó muchísimo. Eh, después, afortunadamente, eh, mi último jefe que tuve muy consciente y que me ayudó muchísimo, a, me fomentó el que investigara más acerca de la enfermedad y que este, me apoyó sobre todo en, en, en las teorías que yo tenía acerca de, de lo que, cómo podría tratarse de una forma que beneficiara a muchos pacientes. Él este, me dio todo su apoyo y fue la época más tranquila que tuve, pero pues desafortunadamente él ya falleció y entonces este, sigo teniendo problemas precisamente porque me enfrento al desconocimiento de mis propios compañeros Olegas. de lo que se trata la enfermedad. Claro. Muchas gracias, Sandra. Edith, ¿querías hablar? Estás muteada. <risa> Ahí estás Sí, mira, en el caso de Monji Perlindo en esta enfermedad pueden salir tumores hasta en 10, 11 partes del cuerpo sí, y son operaciones tras operaciones el principal es el que sale en cerebelo es uno de los característicos en mi familia tenemos la gran fortuna de que bueno, somos Cinco personas que lo tenemos, cinco personas vivas que lo tenemos, este, pero no nos ha incapacitado para el trabajo, ¿sí? Sino cuando a, a las que han operado, eh, quitado algún tumor del cerebelo, pues a los 15 días están bien y al mes eh, regresan al trabajo. Sin embargo, dentro de la alianza, conozco a muchas personas que sí tienen una gran discapacidad, y en el trabajo, pues muchas no pueden trabajar. Otras, lo, los señaló, en lugar de ayudar a, a que les sea tanto más fácil el trabajo, que la gente molesta más para, para ver si así se va, y como quitarse para ellos, han comentado que de repente se sienten como si fuera un estorbo, ¿no? El estar trabajando. Hay una muchacha que ella es, y, pero es contadora, y trabaja en su computadora. Obviamente tiene, pues con toda la tecnología que hay, ella puede hacer sus cosas, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, pero yo lo veo que es maravilloso. Pero este... Y la querían estar cambiando de puesto, de trabajo... Que la querían despedir porque era una persona con una discapacidad que entonces no podía, no podía este, trabajar. Y no eran sus compañeros de trabajo, sino era su jefe directo. Y así varios este, no pueden trabajar. En muchas, en muchas ocasiones quien trabaja es la pareja, es el, el sustento en la casa, es el tanto sustento en, en hospital, el sustento económico, el sustento psicológico, el sustento con hijos, sí es muy complicado Pero siendo que la, que la persona rara... Sí. Claro. Perdón por la interrupción, quería agregar que justo siendo que la persona con la enfermedad rara tiene una profesión y, y, y la puede hacer perfectamente, pero sí hay mucha discriminación al respecto. Qué bueno que, que lo mencionas, Edith. Excel, ah, sí. ¿querías comentar algo? Sí, justamente, gracias, Fali. Pues un poco relacionado también con la pregunta anterior, y justamente qué bueno que la guardé un poco hasta ahorita, porque en buena con la pregunta. Y es que, bueno, yo también cuando era chiquita también me llamaba mucho la atención medicina. Y es una. Bueno, el ciencia de la salud se me hacen muy maravillosos, particularmente medicina. Pero, pues, al momento de hacer la lección vocacional, sí me puse justamente a contemplar lo que decía eh, Majo sobre las desventajas de estudiar medicina, que son, pues largas jornadas de estudio, muchos desvelos, mucho estrés, mucha carga y pues sabía que si me lo aventaba también detrás se iba a ir pues mi salud, porque justamente eh, mm, mi condición se basa mucho en tener horas de sueños regulares, eh, no tantos esfuerzos físicos, descansar bien, que son cosas completamente contrarias a las que te exige la medicina. Entonces, por esa parte fue que decidí también elegir eh, psicología que iba a ser como también un campo de la salud que iba a ser un poco más leve físicamente, por así decirlo. Y pues no me arrepiento, creo que medicina me había gustado mucho también, pero psicología también es algo apasionante. Y bueno, igual eh, más adelante ya ahora, por ejemplo, que hice mi, mi estancia para hacer una tesis pues también limitó un poco en el sentido de que pensaba que no iba a poder estar en un hospital justamente porque me hacía más susceptible a, a encontrar algún tipo de enfermedad o tener algún algún tipo de riesgo. Y justamente tenía esa esa esa limitante en mi mente que decía no, no voy a poder, no se va a poder, no sé qué. Y finalmente me aventé y sí se pudo y pude ver que realmente la enfermedad no es tan frágil como yo creía y que si hay cosas que puedo controlar y que puedan estar en mis manos, pero si me ha permitido dentro de los límites que me ha puesto, también me ha permitido hacer varias cosas. Muy bien. Muchas gracias, que, que Sobre todo también tiene que ver con el autocuidado que tú has tenido y que has podido organizar. O sea, no es tan fácil como para cualquiera, pero de que se puede, se puede. Gracias, Ixchel. ¿Alguien más quería contestar esta pregunta de si tu enfermedad rara o condición te limita? Cindy, por favor. Y de ahí, Majo. En, sí, en varias ocasiones, por ejemplo, en mi caso yo uso un auditivo para escuchar mejor. Entonces, um, ha habido ocasiones en las que... Con el auditivo anterior la pila se agotaba y resulta que yo no tenía conmigo más y las había olvidado en casa. Entonces el resto del día atendía a mis pacientes sin el auditivo. Entonces para mí era un reto. Era un reto porque a la hora de estar yo trabajando o preguntar al paciente algo, a darle un recetario, preguntarle ciertos síntomas, tenía, o sea, no sé, hasta mis expresiones de estar así como leyéndole los labios, cuidadosamente, y, o incluso cuando el paciente me repetía en insistentes meses la, la misma respuesta, desde le pregunta. perdón, ¿me lo puedes repetir otra vez? Tal, tal, tal. Ay, es que no le escuché, ¿me puede volver a repetir? Entonces, puede llegar a ser muy penoso para mí y muy incluso fastidioso para el paciente. Entonces, ese era un, es un reto, es algo que me limitaba, pero también ahí me di cuenta que yo también tenía que comunicarlo. Porque si yo no le decía al paciente qué era lo que estaba pasando, el paciente incluso pensaba que nomás me estaba haciendo tonta, ¿verdad? Pues claro. es que escucho o qué, ¿verdad? Y pues sí, conforme la carrera tuve que aprender yo también a, pues a decirlo sin, sin miedo, o sea, sin... Problemas, ¿sabes qué? Pues repíteme, lo que pasa es que uso un auditivo, no lo tengo prendido, me puedes hablar otra vez fuerte, inclusive eso despertaba hasta la empatía del paciente, si ah doctora, perdóneme, claro. discúlpeme, no sabía, perdón que le haya gritado, etc. Muchas gracias. Hablan de diferente forma también, hasta ellos cambian la actitud también. Entonces también, aparte de una limitación, también eso me ha ayudado como a, a soltar, a decirlo, porque uh, más que por pena, más bien porque luego el paciente o las personas cambian de tratar de tratarme como una persona regular, ya les, les nace la compasión y más que la compasión la lástima. Entonces muchas veces por eso me detenía a decirles que uso aparato, tengo esta condición y yo me veían como de, como ay pobrecita. Y pues no, tampoco se trata de llegar a ese punto, ¿verdad? Pero ya, claro. cuando, ya solamente le decía al paciente que me hablara más fuerte y el por qué, ya, cuando yo veía que ya empezaba batallas. Pero esa es como la limitación que en mi carrera se, tengo que como que batallar un poquito. Pero de ahí en más, gracias a Dios, he trabajado muy a gusto en ese aspecto. Muchas gracias, Cindy. Perdón, Majo, Pati había levantado primero la mano y de ahí vas tú, Pati, por favor. Gracias. Bueno, pues yo en lo personal mi, mi principal limitación es física y pues la verdad es que me he ido adaptando mucho a, pues a, a salir, a hacer mis cosas, a, a mi trabajo. O sea, yo he buscado mucho las mañas. Es una palabra como que utilizo mucho, la maña, de eh, buscar hacer las cosas y pues la verdad eso me ha funcionado mucho, la adaptación. Entonces, eh, pues yo me transporto sola eh, en, en el metro, en donde sea, ando sola y, y eso me ha ayudado mucho a ser independiente, además de que pues, siempre me he topado con, con gente que me apoya mucho, que me ayuda y pues mis compañeros de trabajo siempre están ahí, ¿qué necesitas? Y ya saben que pues siempre que, que yo necesito algo yo les digo, yo ¿me puedes ayudar por favor? Y no es como que estén ahí todo el tiempo, queriendo hacer todo por mí. Entonces, eso es algo que me ha ayudado mucho y en lo que pues he, he practicado mucho con la con la adaptación. Pues, nada, eso. Muchas gracias, Patti. Discúlpame que no te había dado la palabra. No eh, Majo. Bueno, este, en mi caso, yo creo que la única limitante que ha habido de pues desde siempre y ha sido pues la vista, la falta de visión. Pero hasta eso, cuando entré a la carrera, este, pues obviamente aquí mis compañeras saben que es leer y leer y leer y leer y, leer y más leer. Entonces, este, eh, hasta eso mis, mis profesores fueron muy, muy, muy accesibles y fueron, ¿sabes qué? Este, te vamos a dar la oportunidad de que, de que hagas tus... tus tus libros, o sea, saques copias un poco más grandes, la letra, este incluso un profesor me dijo, te voy a instalar un programa donde tú vas a meter los archivos, los PDFs, y la computadora te los va a leer, y ya tú solamente vas a pues hacer tus resúmenes. Entonces, pues yo creo que en realidad lo que es mi carrera, no ha habido ninguna limitación, gracias por mi condición, solamente la vista, y eso... Pues muy poco porque pues ha habido este, la forma de, de pues llevar todo eso adelante. Muchas gracias, Majo. <ríe> eh, creo que esta pregunta ya, pasamos a la siguiente. Que en realidad tiene, pues sí, es que han, han ustedes utilizado como... Ir, ido a todos los, los temas que yo les quería plantear en una misma respuesta. <ríe> ¿Crees tú que la empatía que generas con tus pacientes es diferente a la empatía que generan otros profesionales de la salud que no tienen una enfermedad rara? Y comenzamos con Carla. Yo creo que en, en mi caso en particular sí ha sido muy importante, ¿sabes? Porque... Cuando tienes una enfermedad rara, pues no la piensan los, los compañeros. Es difícil que, que piensen en ella. Entonces, una vez que tú ya eres un profesional, por ejemplo, yo que soy médico, y llego a tener personas en las que decía un maestro por ahí, si escuchas galopar, piensas en caballos, pero también hay cebras, ¿no? Es, es, viene muy a, a, a tono con el danos Entonces, tú sabes que si... si mantienes tu cabeza abierta a las posibilidades extrañas. Entonces puedes ubicarlos un poquito más, a lo mejor puedes orientarlos un poco mejor y sobre todo decirle al paciente no eres psiquiátrico, no te lo estás inventando. Yo te creo que te duele. Yo te creo que te sientes mal. Te creo que si mueves un poquito la cabeza, te desmayas de, no sé, en fin, muchas cosas. no eh, sobre todo en ese punto, porque tal vez a mí en particular, muchísimos compañeros eh, médicos me me decían, sabes qué, creo que tienes una bronca ahí como de atención, yo creo que mejor vas a a psicología o a psiquiatría. Y pues no, eran un montón de enfermedades juntas, no que vienen, como decía una compañera, tienes un montón de cosas sucediendo, que llega un momento en que el, la, el médico que te está viendo y dice, ¿sabes qué? Es que yo creo que te lo estás inventando, pero no. Simplemente son varias cosas pasando. Entonces yo creo claro. que sí te abro un poco más a eso, a la empatía Mucha, con el paciente. Muchas gracias, Carla. y sí, sobre todo con esas discapacidades invisibles. Eh, había sí. levantado la mano, perdón, no me acuerdo, me levantan de nuevo la manita. Sandra, y de ahí Valkyria y luego Edith. fíjate que recuerdo mucho unas palabras de mi profesor de mi primer profesor en mi primer día de clases del primer año de de la carrera de medicina el doctor jorge siller vargas en el que él mencionó y se me quedó muy grabado y es muy cierto y ahorita este en lo que dices en empatía pues va muy muy ad hoc dijo para que seas para que sean ustedes buenos médicos tienen que ser pacientes, familiares y cuidadores de pacientes. Y es totalmente cierto, porque solamente así puedes comprender tú a la persona que está acudiendo hacia ti en busca de un apoyo, de un diagnóstico, de un tratamiento. Entonces, eso va para, para todo el profesional de la salud. O sea, no tienes que tener una enfermedad. Rara para poder tener esta empatía, si tú realmente tienes ese compromiso para con tu paciente, que ese paciente es una persona que siente que tiene las mismas emociones que tú tienes, que está vivo, entonces no necesitas tener una enfermedad rara para que puedas ser empático con tu paciente, si tú aplicas esto porque tienes que verlo en todo su entorno, no nada más ver la enfermedad, que es lo que a veces muchos a esos eh, eh, lo ven, ven una enfermedad, pero no ven a la persona, uh -huh. no ven a los que están detrás a, de la persona, a los que cuidan, porque esta, muchas de las enfermedades, y más en las enfermedades raras, pues se convierte en un, eh, eh, eh, eh, ahora sí que es, en un efecto dominó donde va cayendo una pieza y siguen los otros y vas teniendo problemas este, con la familia o, o con tu esposo o con tu esposa o con tus hijos o con tus hijas. O sea, con cada uno de, de, de los familiares que no tienen tu mismo padecimiento porque no te comprenden o con los amigos o con tus compañeros de, de carrera, etc. Entonces, todo esto lo tienen que ver. O sea, no necesitas tener una enfermedad para poder atender como se debe a un paciente. Muchas gracias, Sandra. Es importante que lo menciones. Valkyria, por favor. Pues igual. Eh, yo en mi trabajo con mujeres, sobre todo, eh, me ha ayudado muchísimo tener cosas raras desde que nací, porque eso me permite a mí tener una visión de túnel. Y poder escuchar y observar y ver que no solamente tiene lo que me está mencionando, sino ver que tiene un montón de cosas más y poder ayudar y decir, ¿sabes qué? Tienes que acudir, que acudir con tales profesionales para que te diagnostiquen o no estas posibles cosas. Y eso es algo que yo creo que falta muchísimo en, en el personal de salud desarrollar empatía y ejercitar la visión en tu en abanico en lugar de en túnel porque la canción de siempre es encontrarte médicos y cada médico y cada especialista está solamente enfocado en lo suyo y se les olvida que hay más cosas y que tal vez si prestan un poquito de atención te pueden hacer más fácil el camino al guiarte a otro especialista que te puede ayudar en lo que no es su trabajo, pero que también tienes. Claro. Y eso yo lo aplico siempre con todos, con todos los que convivo en los grupos de apoyo en mi trabajo, en donde sea, porque lo puedo ver y lo puedo sentir porque lo vivo. Entonces para mí es vital. Totalmente. Muchísimas gracias, Valkiria. Edith. Y sí, mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo casi desde que tenía tres años de edad estoy relacionada con la medicina, primero porque mi papá era representante médico y le gustaba, yo creo, mucho leer sobre medicina, parte porque dentro de la familia también este, se tenía que estar... Constantemente en contacto con medicina, con la medicina y este y muchos términos. Recuerdo que mi papá tenía un diccionario médico muy antiguo eh, y nos dejaba a mi hermano y a mí cuando se iba de viaje nos dejaba que nos aprendiera, aprendiéramos a lo mejor 10, 15 palabras de términos médicos. no Y cuando regresábamos teníamos a ver quién se las decía, quién se las había aprendido y todo esto. Pero ya conforme fue pasando el tiempo, a lo mejor yo les comentaba hace rato que yo tengo 8 años que me diagnosticaron BHL, pero tengo 36 años que me diagnosticaron porfiria aguda intermitente. Eh, cuando voy al médico, ahí me pasa algo muy curioso. Primero, no sé si es por la forma en como yo les pregunto de que ya estoy acostumbrada de tantos años de hablar con los médicos, como que les pregunto con mucha seguridad. Ellos creen que sé todo lo que lo ha habido y por haber, ¿no? Y, este, y luego me caso con un médico, que es un comatólogo pediatra, y con él también he aprendido muchos términos. Y, este, y llega uno, llego con el médico y muchas veces me dice, bueno, ¿qué te digo si tú sabes más que yo? Digo, bueno, yo quiero que me expliquen, la paciente soy yo. No, no pues yo solita me, me receto, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que debo hacer? Entonces a, mí, entonces, a mí eso es lo que me pasa. Yo cuando voy al médico, este no, es raro el médico que me escucha ampliamente lo que yo le quiero decir, ¿sí? Si no, me dice, ah, bueno, estos son tus resultados, pero bueno, ya sabes lo que te puede pasar, ¿verdad? Entonces, ya sigue las mismas instrucciones. Entonces, si tengo que estar buscando qué médico es, ahorita ya encontré a los, porque como nos tienen que ver varios médicos, por ejemplo, a mí ahorita, tanto el urólogo, el nefrólogo y el neurocirujano, son los tres médicos que, con los que ya he tenido mucha empatía, que no, o no, o no me dicen, ¿sabes tú ya lo que te va a pasar? O se pueden a platicar con mi esposo y yo soy la que estoy a un a la izquierda y yo soy como paciente ¿verdad? El, el oculista, el oftalmólogo por ejemplo eh, no sé, de repente a lo mejor también es pudiera ser soberbia mía eh, eso sí lo, lo, lo quiero recalcar, siento que el doctor no sabe porque nada más es como si fuera uno, cuando voy a verlo es como si fuera el optometrista Nada más va y me calcula los lentes, ¡ah, estás bien! Y a mí me tienen que revisar bien el fondo de ojo, no nada más verme la, este, la graduación Entonces sí tenemos que, yo ahí sí tengo mucha, este, pues luego de repente mucha duda y luego me hablan de una manera muy, que si yo no tuviera una estabilidad emocional estable, pues yo no sé qué me pasaría, alguna ocasión el... el que con el, algunos otros pacientes sucede, ¿no? Que no están así de empoderados sí, como tú y de, y de a, conocimiento como tú. Sí, así es, porque me encuentro al, al urologo y le digo, oiga, ¿sabe qué? Se me olvidó decirle porque había cierta relación con el urologo este, ahí en el hospital. Le digo, ¿sabe qué? Se me olvidó decirle que siento esto y esto y esto. Pues tú dime, cuando quieras te quito los riñones. Pero Gracias. así, de la nada. O sea, bueno, déjame pensar, a lo mejor mañana te digo. Si, si estoy animada, mañana me, me interno, ¿no? Entonces, yo he tenido ese, ese tipo de problemas de repente con los médicos porque como que creen que uno sabe más y pues desafortunadamente uno tiene que leer su enfermedad porque algunos la saben, pero estoy de acuerdo que no estudian todas las enfermedades. Muchas veces tenemos que preguntar al médico... Oye, ¿sabes qué es BHL? Y llegamos con nuestro manual de procedimiento y se lo entregamos para que lo vean. Muchos me dicen, oye, déjame para mis residentes. Y pues ya hasta llevo unos cuatro o cinco para que se los dé a los residentes también, ¿no? Sí, y cuando, me, y, me ha y cuando mencionabas esto veía como varias cabecitas de todas haciendo así, que no creo que necesariamente sea ego o soberbia sino pasa con las enfermedades raras que no las conocen, y nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos la posibilidad de, de, de saber mucho de nuestra propia enfermedad, no solo a nivel, obviamente, carne y hueso, porque la vivimos y la sentimos, sino a un nivel de, de preparación profesional. ¿no? Muchas gracias por poner ese tema sobre la mesa, Edith. Alguien más me quería contestar esta pregunta, que es, ¿crees que la empatía que generas con tus pacientes ¿Es diferente a la que generan otros profesionales de la salud que no tienen una enfermedad rara? Cindy, por favor. Eh, sí, es algo parecido a lo que comenta Edith. Um, en mi caso, uh, a lo largo de mi infancia, yo recuerdo las veces que mi mamá me llevaba a los hospitales para que el doctor me diera un diagnóstico, viera mis estudios, etcétera, etcétera, y planteara un, tra un plan de tratamiento este, yo veía a veces que mi mamá preguntaba, pero no hay otra opción o otra alternativa o exista otra este, función que pueda, este, no sé, en una cirugía para que esto avance más rápido. Y yo a veces sentía, bueno ya más grande yo percibía de algunos doctores como que les daba pereza tratar o comprometerse con el caso y no, no, señora, es lo único que hay y pues no va a encontrar nada más y ya como para darle carpetazo al, al asunto y pasar con el siguiente paciente. Entonces eso pasa sobre todo en los hospitales públicos, como que ya el doctor ya quiere como acabar su turno, vamos. Entonces um, en los hospitales eh, privados no era muy común ver eso, pues. Pero sí me llegó a pasar, pasar por esas experiencias, como que yo no veía al, al doctor interesado en tratar mi, mi tratamiento, en estudiar mi tratamiento, etc. Entonces eso me generaba un poco de ansiedad y frustración, de ver de que no decir, es que tiene que haber una, una solución a todo esto, tiene que haber miles de opciones, o sea, no, no, no hay que rendirse. Entonces, ¿qué pasa? Como dice Edith, a investigar tu caso, a analizar bien bien lo que tienes, que conforme va avanzando la ciencia, cosas que van saliendo, novedades que van saliendo. Entonces eso generó cierta si es empatía en, en carreras, en mi trabajo. Te llega un caso de ortodoncia o de prótesis, qué sé yo, y el caso del paciente está, bueno, compl complicadísimo, complejo. Y yo veo al paciente con baja autoestima, mucha inseguridad, o la mamá preocupada, o el paciente mismo preocupada por su, por su falta de dentadura, qué sé yo, y trato yo como diciendo: de No, no, es que aquí debe de haber una solución. Vamos a buscarle una solución. Usted no se me desanime. Y si no se lo puedo tratar, yo vamos a buscar un especialista para que usted pueda conseguir el resultado que usted quiere. Entonces, eso, eso que yo por lo que pasé, uy, esa ansiedad y frustración, digo, no es que no es justo que se tome en el caso de un paciente a la ligera con tal de ya ganar dinero o acabar el turno rápido, qué sé yo. Entonces eso también me llevó mucho a tomar en cuenta eh, como la necesidad del paciente, no nada claro. más, eh, física, sino emocional, vamos, porque pues ahí refleja tu paciente, no nada más así como su dentadura bonita, sino la inseguridad, la baja autoestima, un montón de cosas. Entonces esa es la empatía que yo puedo decir que genere. Muchísimas gracias, Cindy. ¿Alguien más me quiere contestar esta pregunta? Pasamos a la siguiente. Muy bien. Eh, respecto a la siguiente pregunta, sé que algunas de ustedes están muy involucradas con asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil que representan a su enfermedad. Algunas de ustedes incluso dirigen o presiden algunas de estas asociaciones. Entonces, me gustaría saber... Eh, o preguntarles precisamente sobre esto, porque aquí de, entonces resulta que es una tripleta, no solo son profesionales de la salud y pacientes, sino que son eh, defensores de pacientes desde la, la organización, desde la sociedad civil y desde las organizaciones civiles. El caso de la doctora Sandra Nieto, el caso de, de Edith, eh, me gustaría que me platicaran un poquito de eso. Sandra, por favor. Precisamente cuando te enfrentas al desconocimiento de las enfermedades, de, tu, de la enfermedad que tú padeces, esto te lleva precisamente a buscar qué tratamientos hay, hay en el país. Te das cuenta de que no hay ninguno. Entonces necesitas tratar de, ahora sí, de convencer a los laboratorios eh, para que traigan ese medicamento al país para empezar, porque son medicamentos huérfanos en la mayoría de las enfermedades raras. Entonces, aunque tú no sepas nada de política, te vas involucrando. A tal punto que ya te encuentras hablando de incidencia en políticas públicas, te encuentras organizando foros en la Cámara de Diputados, te encuentras hablando con políticos, con personas que tú dices, bueno, yo nada que ver con la política, a mí no me gusta esto. Y te tienes te que en todo este mundo porque son los tomadores de decisiones, son los encargados de hacer políticas públicas precisamente en el aspecto de la salud. Y en donde tú tienes que dar a conocer la enfermedad. Tienes que luchar para que vengan los medicamentos huérfanos luchar para que haya una concientización en la población de que existe esta enfermedad. Desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud reconoce cerca de 8000 enfermedades raras. Pero si somos estrictos, existen más de 10.000 enfermedades raras. Es imposible, imposible que los médicos conozcan todas las enfermedades Y eso lo quería comentar desde el segmento. Lo que sí debemos de tener como médicos es un reconocer, no sé, no sé de qué se trata esta enfermedad, pero quiero aprender porque lo quiero ayudar. Esa es la empatía que uno, uno aprende a conocer. Entonces aquí te vuelves. Eh, formas la asociación, uno, porque tienes que buscar todas las personas que tienen la misma enfermedad que tú tienes y que están en situaciones en las que tú ya te has enfrentado y que no quieres que pasen por lo mismo. Claro. Por lo primero que te enfrentas es un mapa de duelo, de tienes que superar ese duelo. Eso yo como médico... Estaba negada a saber de la enfermedad, estaba en una etapa de negación, sino hasta que mis hermanos empiezan con las mismas, y es cuando digo, no les puede pasar a mis hermanos, y te empieza a involucrar. Entonces pasas a ser paciente, médico tratante de la misma enfermedad, pasas a ser... In hacer que es una asociación para tratar a otros y no es fácil o al menos decirle yo ya recorre no hazle así y acá para poder obtener los medicamentos o para unirnos todos juntos y luchar para que podamos nosotros tener acceso a la medicación porque todos gracias tenemos, muchas todos gracias a medicamentos nuestro propio Ok, muchas gracias. Eh, le doy la palabra a Patti y de ahí vamos con Edith y luego Majo. Sí, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de poder conocer diferentes asociaciones de arteriposis de diferentes países y bueno, de poder ahí contactar a diferentes personas. La verdad es que eso me ha ayudado mucho para poder conocer personas que viven lo mismo que yo y de diferentes edades, desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, eh, y pues eso, eh, el poder ayudar, por ejemplo, a una familia que apenas va a iniciar el proceso de saber qué es la arturobiposis, hasta dónde podemos llegar, eh, qué podemos lograr, qué no, es, pues es muy satisfactorio ese trabajo, y, y, y conocer, o sea, y poder generar, ya una red de apoyo entre todos nosotros, tenemos eh, pues en Facebook grupos, eh, donde pues preguntan y, y si me, el médico me está recomendando esta cirugía para mi hijo, pero tengo miedo, y si a lo mejor ya me la hicieron pues poderle dar un consejo a esa familia. Yo creo que eso es una, un trabajo, pues la una labor muy, muy bonita, pero a la vez también a, a mí me ha dejado mucho aprendizaje y poder pues compartir mi historia con otras personas, este, pues eso también es. Es increíble. Muchísimas gracias, Pat. Totalmente de acuerdo. Edith, por favor. Sí, mira, estoy de acuerdo con Sandra. Se vuelve uno hasta político de repente, ¿verdad? Tantas puertas que hay que estar tocando. Nosotros cuando conformamos la alianza, la conformamos tres personas que teníamos BHL y la prim los primeros cuatro años nada hicimos porque a las tres personas nos operaron. Y nos tardamos en recuperarnos un poquito. Pero este, a partir del quinto año empezamos a trabajar. Y creo que de repente decimos, no es mucho, pero es muchísimo lo que hemos hecho. Porque decían, es que no hay médicos en México que conozcan el, el PHL. Pues a lo mejor no hay mil, pero sí conocemos a cuatro, cinco, seis, que son unas excelentes personas son unos maravillosos médicos que tienen mucha empatía con los pacientes y que son muy comprometidos con nosotros como Alianza, que han formado parte como de la familia de la Alianza Mexicana de BHL. Y hemos tenido eh, la facilidad, tuvimos mucho el apoyo de la Alianza Española, que era la única en español conformada, porque mm. este, bien conformada solamente está la de España, Argentina y nosotros, eh, legalmente nada más España y nosotros, pero este, eh, hemos trabajado, creo que las tres alianzas hemos trabajado bastante bien de manera conjunta y por ejemplo nosotros lo que hemos estado realizando, conforme a todas las personas que se han ido contactando, porque digamos obviamente los médicos la doctora Silvia Vidal, que está en el INCAN, es la genetista, que es la responsable, digamos, de, de hacer el estudio genético de BHL. Ella, cuando hacíamos una reunión, mandaba los correos y quien llegara a la reunión, qué bueno, pero de ahí nosotros empezamos a hacer nuestros contactos, ¿no? Entonces, las, lo, que, lo primero que hicimos fue un directorio médico, porque muchas veces... No sabemos a quién dirigirnos, quién nos puede orientar, ¿sí? A lo mejor decimos es que solamente necesitamos al neurocirujano, al oftalmólogo, al urólogo y al nefrólogo, pero no, también necesitamos un gastro, también necesitamos un otorrino, muchos otras, otros médicos. Eh, a lo mejor nosotros eh, son muy pocos medicamentos los que necesitamos. Nosotros lo que más necesitamos son resonancias y cirugías que son sí. sumamente costosas. Entonces, hemos tenido relación, ese tipo de relación con estas alianzas. Ahorita tenemos <tose> acabamos de realizar una semana de BHL en México de manera conjunta con, Argent con médicos argentinos y con, y con la presidenta de España. Argentina es el único país que tiene dos centros de referencia de BHL en América Latina. Y el otro centro de referencia es en España, digamos que se habla español, ¿no? Y tenemos contacto con la Alianza de Estados Unidos. Ahorita, por ejemplo, el, el o manual. Sea, perdóname de que te interrumpa. Para que nos, nos traten. Es, viene de Estados Unidos. Sí, sí, súper sí, importante el tema de, de las asociaciones sí. civiles y no solamente de, de las locales, sino de hacer alianza con las latinoamericanas y las internacionales, ¿no? Que, que Qué, qué bueno que, uh -huh. que, que lo dices. Muchísimas sí. gracias, Edith. Sí. Eh, nos queda poquito tiempo, entonces le quiero dar el turno a Majo, que Así había levantado es, claro. la mano. Estás muteada, Majo. Bueno, este, en mi caso, yo este, pertenezco a la Fundación Piel de Luna Albinos de México, que en, en mi caso soy la representante de aquí del estado de Zacatecas. Entonces, nosotros, bueno, cuando yo conocí a la fundación, a Jorge, que es el, Jorge Bizarro, que es el presidente, este, pues yo empecé a interactuar con ellos, con él, empecé a platicar, después, ¿no? Pues las reuniones. Entonces, eh, fue así de, vamos a hacer este actividad, vamos a, a, a ver... Que cuántas personas con albinismo hay aquí en Zacatecas. Entonces empezamos a hacer este movimiento y como dice mi compañero, o sea, te, te conviertes en que tienes que ir, por ejemplo, a derechos humanos. Tienes que buscar apoyos en el Congreso del Estado. O sea, te tienes que mover, tienes que que hacerte, porque te das cuenta que esa parte de la que eres tu parte es un, está abandonada. O sea, nadie la toma en cuenta. Y te das cuenta y descubres que en realidad hay demasiadas personas con albinismo dentro de tu mismo estado que, que simple y sencillamente no, a lo mejor no cuentan con la información o les da, han dado información errónea que no, pues que no va, o sea, porque por ejemplo nosotros si nos hace daño el sol, este, nos, la, nuestra vista es poca, pero en realidad no estamos limitados a no hacer ninguna actividad, o sea, salimos al sol y obviamente te pones tu bloqueador y sales, puedes salir normalmente, tus lentes oscuros, tu sombrero, o sea, tienes ciertos cuidados, pero en realidad no tienes limitantes. Entonces, nosotros como fundación lo que, que lo que queremos es este, llegar a que esa, esas personas con albinismo, nosotros que somos personas con albinismo, seamos parte de la sociedad. O sé sea, que no nos excluyan y que no, por, porque nuestra piel no tiene pigmento, seamos de, de discriminados o no podamos conseguir un trabajo o, o, no, o cualquier cosa. Entonces eso es lo que nosotros como fundación queremos hacer, queremos incluir a las personas con albinismo. Y, y más seguridad. que nada quitar esos prejuicios y esos tabús que existen en la sociedad, de acuerdo a lo que, por ejemplo, pasa en África, que claro. nos con personas este, mágicas que podemos curar <coughs> enfermedades, o sea, sufrimos de, de abusos, sufrimos de, de mutilación en el cuerpo, o sea, nada más por el hecho de las creencias que la gente cree, vaya <risa> la redundancia. Que nosotros somos mágicos y que tenemos esa, esa energía que podemos hasta sanar un cáncer o un SIDA o algo así. Entonces, muchísimas gracias, que Te agradezco mucho tu participación. Y bueno, en este momento ya tenemos, ya tenemos que, ser, que ir cerrando. En realidad, como recapitulando un poquito, sí... Eh, si bien las enfermedades raras son raras eh, hay, hay, hay, y diferentes entre todas, hay particularidades y características que nos unen y que tienen mucho que ver las unas con las otras. ¿no? Los problemas que hablaba de falta de inclusión, Edith, se parecen muchísimo a los que habla Majo en la comunidad de albinos y en la comunidad de personas con angioedema hereditario eh, que, que preside, por ejemplo, la asociación de Sandra y de todas las enfermedades que ustedes eh, representan. No me queda más que agradecerles muchísimo a, a nombre, des, desde el punto de vista del paciente, porque también comparto con ustedes el hecho de ser paciente y profesional de la salud. Desde el punto de vista de los pacientes, agradecerles a ustedes como profesionales de la salud tan abocadas, tan empáticas. Eh, agradecerles también desde la ciudadana que, que existan y que gracias a ustedes tengan tanto, tanto poder estas organizaciones de la sociedad civil que representan y en las que ustedes participan eh, y reconocerles muchísimo su trabajo porque yo también lo sé sí nuestra enfermedad rara nos limita a veces a realizar nuestro trabajo y nuestras actividades pero la, la, la, el apetito de servicio las ganas de ayudar eh, incluso las ganas de vivir y de, y de, y de sumar a nuestro país, a nuestra gente, a nuestros pares, a otros como nosotros, a las familias como la nuestra, pues es mucho más grande y nuestro amor por eso siempre va a ir por encima de él. No saben el gusto que me dio tenerlas a todas ustedes aquí el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir su muy particular punto de vista. Eh, quiero también mencionar que la doctora Roxana Canchola iba a estar con nosotros, pero precisamente por ser una profesional de la salud tan abocada, le tocó hacer doble turno. Le mandamos un mega beso, un abrazote que ya no pudo estar aquí con nosotros. A Dulce también que por problemas técnicos ya no pudo estar con nosotros, pero muchas gracias Dulce, también un reconocimiento para ti, para tu labor. Y gracias a todas, nos vemos hasta la próxima. Gracias a quienes nos estuvieron viendo en Facebook Live. Nos vieron desde Guatemala, Argentina, España y por supuesto toda la República Mexicana. Para que lo vean después, chicas, ahí les mandaron mil felicitaciones, besos, abrazos, preguntas, dudas, comentarios. Así que ahí lo checan. Gracias a todos y nos vemos la próxima. Esto fue Te lo tengo que preguntar. Yo soy Paulina Peña de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya paramos en ese momento la grabación en Facebook, ya voy a apagar el, el, la grabación también.